me quedé dormido, y después en las horas de la madrugada, cuando voy a morir a las 3 de la mañana voy a morir yo le pido a él, le digo Dios mío Señor yo, tu, la palabra de Dios se clama a mí y, tú, y él me responderás yo le clamé a ese Dios poderoso, le dije Dios mío Señor no me deje morir, yo predicaré tu palabra Señor yo le clamé a él rogando, llorando, y cuando yo le clamé, él apareció cuando él apareció yo quedé muerto mi hermano, quedé con una mano así para la gloria y honra de Dios a Jehová cuya presencia estoy y quedé con la mano así, quedé muerto. Cuando mi alma sale, mi hermano, mi alma sale, se desprende de mí. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de la Gran Comisión Radio. Un espacio donde invitamos hermanos a venir a dar el testimonio para que ustedes sean edificados, para dar una palabra de salvación, una palabra donde Dios restaura a cada uno de ustedes. Hoy tenemos al predicador Alexis que hoy va a estar contando su testimonio, un testimonio de poder, un testimonio que sabemos que ha sido de beneficio para muchas personas que han llegado al Evangelio, que sabemos que Dios ha tocado en cada uno de ellos. Hoy pues queremos darle eh, la palabra a nuestro hermano Alexis y saludarlo y darle las gracias por eh, estar en este espacio. Amén, gloria a Dios. Eh, gracias, hermano. Eh, le doy la gloria y la honra a Dios, amén, por permitirme, por tener el privilegio de, de llegar acá, a este canal, amén. Y gloria a Dios, y darle gracias a Dios primeramente, porque Él, todo lo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él es el que abre puertas, amén. Él permite todo para eh, hablar un, sus maravillas, lo que Él hace en nuestra vida. Y, y voy a, a compartir la palabra, amén. Gloria a Dios. Eh, San Mateo 28, Capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios, la leemos del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Por tanto, id y a ser discípulo a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que hoy he mandado y aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, amén. Bueno. Dios hizo algo en mi vida para la gloria honra de Dios y testifico. Amén. Eh, la venida de Cristo está pronto. Amén. Eh, Dios me pasó de muerte a vida. Estuve eh, podrido. Estuve podrido así como dice en el pasaje de Lázaro. Eh, Lázaro, Dios lo resucitó. Dice la palabra que él estaba podrido en una cueva. Y Dios lo sacó de la cueva. Amén. Y así lo que hizo Dios en Lázaro Lo hizo en mi vida Para que hoy estuviera contando lo que Esas maravillas que Dios hizo en mi vida Amén A mí bueno. me habían desahuciado Gloria a Dios A mí me habían desahuciado Ya los médicos habían dicho Que no podían hacer nada por mí Amén Y bueno. Dios cuando el médico no puede el, el, el único que lo puede es todo poderoso El Dios poderoso Amén Ese Dios que es es maravilloso y hermoso, amén Que tiene, eh, tiene, un, tiene un propósito con tu vida, amén Y Dios nos llama a salvación San Juan 3, 16 dice De tal manera, amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna O Así sea, Dios. Dios te llama a una vida eterna, amén A darte vida eterna, una salvación, amén Gloria a Dios Y Dios hizo eso en mi vida, amén yo estuve muerto, como le digo, estuve podrido, eh, me desahuciaron, me llevaron a la clínica Bonadona, eh, no había cama, me pusieron una cama de niños, ahí llegaron los... Eh, la yo, clínica eh, Bonadona queda en Barranquilla, sí, en, exacto. En, en Colombia. En, sí, Allí fue donde lo tenían. Ay, fue Okay. sí, y me habían desahuciado. Y... Me revisaron, me dijeron, bueno, tú estás todo podrido, no podemos hacer nada, pero el único que tiene la palabra es, es Jesucristo, porque yo soy testigo, me dijo el médico. Yo soy testigo de, lo, de lo que, las maravillas que Él hace, amén, porque Él es poderoso. Entonces yo me empecé a llorar, a llorar, a llorar. Eh, bueno, me pusieron en esa habitación de bebé, porque no había cama. Llegaron unos varones... Eh, unos hijos de Dios me predicaron la palabra de Dios, me dijeron, eh, varón, sabes que Dios te dice que tú no te vas a morir, porque Dios usa sus vasos, Dios sigue eh, usando sus vasos, hijas de Dios, amén, eh, hombres que se guardan para Dios, hijas de Dios que se guardan para Dios en sí. santidad, amén. Cuando ellos y, llegaron, usted, ¿qué fue lo primero que pensó cuando los vio? Cuando vio esa cara que ellos le estaban dando palabra. Cuando vio esa palabra de vida esa palabra que estaba recibiendo usted. Bueno, ¿Cómo lo recibió? Bueno, yo, yo sentí eso, algo hermoso. Que sentí que, que me devolvió ese deseo de vida. Amén. Me llenó. Amén. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Amén. Amén. Y me llenó. Dice Jeremías 33 6. Que Dios vino a traer sanidad y medicina a nuestro cuerpo. Amén. amén. Y Él me dio un soplo de vida. Amén. Y bueno, vamos a adelantar un poquito, amén. amén. Para la gloria de Dios, porque el tiempo es corto. Amén. <risa> <risa> claro Dios. que es, sí. Eh, no. Y el tiempo va rápido. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por causa de los escogidos los días serán acortados. Claro. Amén. Así bueno, y le voy a adelantar un poquito. Bueno, eh, cuando estuve en la clínica, eh, es que tuve todo podrido. Eh, que los varones oraron por mí, me dijeron, Dios tiene un propósito contigo. Ellos oraron por mí, acepté al Señor en mi corazón. En mi corazón, ellos me hicieron la oración de fe, lo recibí, y yo le dije, Dios mío, gracias. Cuando ellos se van, ellos se van, yo me quedé ahí, yo me quedé dormido. Y después en las horas de la madrugada, cuando voy a morir, a las 3 de la mañana voy a morir. Yo les pido a Él, le digo, Dios mío Señor, yo, tu, la palabra de Dios se clama a mí y, tu, y Él me responderá.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 Cuando mi alma sale, el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, lo declaro sin poder en el nombre de Jesús. Me agarra, mi hermano, y me pinta, me pintó las garras aquí. Voy a estar viendo esas evidencias ahora en fotos. Aquí, sí. Voy eh, a mostrarlo aquí, las, donde el Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, me llevaba, mi hermano. Mire las garras aquí, en el año 2005, hace 16 años, más. 17 años, sí, más, 17 años. Voy eh, a tomar la foto, mi hermano, aquí, vean ahí está, claro. aquí están las garras y acá más arriba está la otra vez, aquí mi hermano, aquí arribita aquí, aquí, claro, gloria a Dios amén, Uy. tremendo y Qué bendición. cuando él me llevaba mi hermano el enemigo me llevaba, me llevaba me iba a llevar para el infierno el Dios poderoso, mi hermano entré en Gación y me arrancó de las garras de ese demonio mi hermano cuando yo eh, él, él me arrancó de las garras de ese de ese diablo, mi hermano yo, yo desperté, yo estaba en el aire. Cuando yo abro mis ojos, yo veo a ese Dios poderoso, mi hermano. Yo estoy en el aire. Y él me tiene agarrado así. Yo no le veo el rostro, le veo un sol resplandeciente, su cabello dorado. Le, le veo una luz resplandeciente, sus manos resplande, resplandecientes. Ma, su, su mano, en su mano tenía la marca, mi hermano, porque él resucitó por ti, él murió por ti, mi hermano. Él entregó su vida por ti. Amén. Ese Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y me dio la vida. Amén. Me recoge las garras de ese demonio, de, de ese diablo, el si yo lo reprenda. Y me dio la vida para la gloria de Dios Porque Dios es poderoso, amén Sopló vida, amén Gloria a Dios, me adelante un poquito gloria a Dios <risa> Y me pus, él, me pus, él, él me tenía agarrado No era un sueño hermano, es real Él me tenía en el aire, mi alma así me agarrado, me tenía agarrado de la mano Y cuando yo me sorprendo Y, y me desmayo yo le, yo, lo, yo le vi unas botas por aquí Y una bota por aquí tiene un mantón las botas que rojo. le llegaban a la batata, Sí, a la batata. Una bota, y tenía el, el manto rojo, un manto rojo, y en el, en el brazo decía Rey de Rey, Señor de Señores. Su cabello dorado, mi hermano, resplandeciente. Estaba escrito en español en ese momento. Sí, sí, sí, okay. yo lo vi. Y entonces, mi hermano, tremendo, gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios. Y cuando yo le veo las manos, yo le veo las manos, el... el el hueco aquí donde los lo, lo clavos, donde lo atravesamos Ajá. los clavos, aquí le veo una llaga directamente aquí, una llaga clarito. el brazo resplandeciente. cuando yo miro hacia allá veo mi cuerpo podrido, yo me asombro porque yo, yo digo Dios mío, yo dije así Dios mío y yo, él me tenía agarrado así yo mi cuerpo podrido, ahí donde yo me desmayo cuando yo me desmayo mi hermano no sentí nada, sino cuando despierto mi hermano despierto y estoy en la cama desnudo hay, hay una manzana hacia el lado los médicos no se, no se... ellos se preguntan, pero ¿cómo llegó esa manzana ahí? Si no había nada, y él ni comía, porque todo lo que él comía vomitaba. Él estaba totalmente podrido, sin cabello, eh, como un esqueleto. Ya. Pero ese Dios poderoso me dio vida, sopló vida en mi, en, en mí. Aliento de vida, sopló. Amén. Así como porque él, él, él, nosotros somos el, el, el, barro. El, barro. el barro. El barro. Y él nosotros sopló y él nos dio vida. Amén. Y dice su palabra en uno de los salmos de los salmos Que Dios nos hizo a nosotros Y no nosotros, a nosotros mismos Amén es. Entonces Eso fue lo que Dios hizo en mi vida Dios puso en mi vida quimioterapia Puso sangre Amén A mí me sacaron un Un De las partes íntimas me, me sacaron un Ay, se me pasa Que pesó 500, 500 gramos pesó. Una, uh, una bola una, sí, una, una, una esfera Una Una, una, una bola una bola de las partes íntimas, porque eso me estaba retoñando. Esto fue algo supuesto, fue hecho por, por el mismo enemigo. Una mujer que me quería a la fuerza. Pero entonces, Dios lo permitió. Amén. Y Dios hizo eso en mi vida. Y agradecido con Dios. Y bueno, este es lo, lo que Dios hizo en mi vida. Para la gloria de Dios testifico. Amén. Gloria a Dios. y cuando, y, cuando Una pregunta más. Cuando... Cuando Dios hizo eso en la vida de usted y ya usted pasó a ser el predicador que ya empezó a tener eh, pruebas, ¿cómo las personas veían este testimonio? ¿Cómo, cómo ellas eh, veían ya Alexis? Ya no el Alexis mundano que andaba por ahí, sino el Alexis de Cristo. ¿Cómo lo bueno, veían? Bueno, ¿Cómo, me, ¿Cómo lo recibían? Bueno, me, eh, muchas personas se sorprendieron Dijeron, Dios es maravilloso ¿qué, qué testimonio, qué maravilloso Bueno, muchos muchos eh, de los eh, amigos que andaban antes conmigo eh, La mayoría se han convertido a Cristo Otros están en el propósito de Dios Y, y, y no, no hay que cansarse de hacer la obra de Dios Predicar esta palabra para que muchos sean salvos Para que, para que muchas almas Lleguen al camino de Cristo Amén A la salvación Porque es que Dios dice en su palabra Que Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedamos a un arrepentimiento Y eso es lo que Dios quiere Amén por eso es que Dios ha permitido este programa. Amén, mi hermano. ¿Cómo se llama? Iván. Mi hermano Iván. Amén. mi hermano Iván, el otro hermano que está de aquel lado, ¿verdad? Amén. William. William, mi hermano William, gracias a ellos. Amén, que Dios le ha permitido este, este, este programa. Para... No. Y, y un saludo especial Amén. a Ale Real, que pues sin él no estuviésemos aquí. Gloria, pues está moviendo las cosas desde Estados Unidos y pues queremos darle un saludo especial eh, a mi hermano Alex. De igual forma, la Gran Comisión Radio tiene testimonios cada fin de semana y pues vamos a estar eh, en esta sincronía. Pues les invito a todos ustedes que se suscriban a este canal de YouTube, que apoyen pues para estar cada semana aquí cada semana trayéndole este espacio de bendición para la vida de muchas personas que realmente eh, necesitan de la palabra de Dios igual pues a mi hermano Alexis también me le quiero seguir haciendo algunas preguntas por bueno, ejemplo ven, ven. este por si de pronto tienen duda en, en Dios no hay duda en Dios hay el, y en el, su propósito y Dios tiene propósito con cada así persona es, así con es. cada, cada eh, eh, cada barrio, cada municipio, cada nación amén. amén Cada ciudad, en cada territorio Porque Dios hizo el, los cielos y, y la tierra, tierra. Y su plenitud, dice en su palabra Salmo 24 Amén Y Él es el único que da vida No le aconsejo que usted busque brujo, Que usted busque hechicero, que usted busque satanista, Que busque mentalista o consulte las cartas Eso no le va a dar la vida a usted No, eso es, es parte del diablo Que el Señor lo reprenda Aquí hablamos la verdad, amén Por eso Dios todo lo permite, amén Dios es un Dios que es santo, santo, tres veces santo. Y Él dice su palabra, que el y, pecado es muerte. Y en primera de Pedro Amén. 4, 8 dice, Amén. Y ante todo tened vosotros ferviente amor, Amén. porque el amor cubrirá multitud Amén. de pecados. Amén. Y, y Dios, así, es así, es que uno debe tener ese amor que, que, que fue el amor que Dios en el inicio implantó sí. hacia todos nosotros. Por ello, pues, él pagó el precio en la cruz, que él no se lo merecía, mi hermano. No él no merecía. se lo merecía. Sin embargo, lo pagó y estamos aquí por él. Ahora, la pregunta es la siguiente, mi hermano. ¿En qué tiempo fue esto? O sea, ¿cuándo, en qué año le pasó todo esto? Hermano, en el año 2005 o hace 16 años. Eh, no sé si usted recuerda cuando Calé Morales se mató. A mí me sucedió eso al día siguiente. Calé Morales es un... Cantante, es cantautor colombiano, Gracias. pues muy conocido acá. Y lo recuerdo en esa fecha, porque claro, se recuerda... Sí. Y a mí me sucedió eso al día siguiente. Ah, claro. Uy, mi hermano, qué bendición. Y por lo menos cuando usted... Cuando usted estaba con lo de los ataques, del cáncer... ¿Quién lo estaba ayudando en todo ese proceso aparte de...? Mi, mi hermana, mi hermana. Mi hermana, Juliet, ella también. Dios también le, le, le habla a ella. Y, y bueno, ella, un propósito de Dios, ella conmigo ahí, para todo. Juliet, para acá, Juliet, conmigo, para allá. Y ella ahí dormía. Y, bueno, todo fue algo mi hermano. Eh, la gloria y la gloria es para Dios. Y claro. cuando a mí me llevaron a la casa, me llevaron con mi... Yo tenía mi cabeza pelada porque a mí me hicieron 100 ciclos de quimioterapia. ¿100 quimioterapia? 100 quimioterapia. Por eso las piernas se me quemaron. Las piernas yo las tengo todas quemadas. Esta pierna me dio trombosis tres veces. Claro, igual ustedes lo pueden estar viendo en el video que ya le hicimos. Sí, lo Que dije. es donde también le mostramos sí, la garra pero, del pero, enemigo ahí. Sí, y esta pierna también la tengo afectada. Mírala esta pierna como la tengo. Ok. Solo una tomita pequeña. Mira, eh, mira este es este, sanado de... Eh de una trombosis, pero Dios me permite demostrar, demostrar y de que Él es el que sana. Uy, pero yo testifico, testifico, pero Dios a mí me dijo que eso lo llevó para que yo me acuerde donde Él me sacó. Amén. Dice Amén. la palabra que Él nos saca de la oscuridad, de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Amén. Amén. Amén. Por nosotros, por los, cuando, un, eh, cuando, cuando nos, por ejemplo, disculpe, es... Yo antes era un hijo del diablo. Amén. Solo lo digo por medio de la palabra. Por la palabra. Pero, por la misericordia de Dios, ahora yo soy un hijo de Dios. Un hijo de la luz. Amén. Para la gloria de Dios. Porque Dios me sacó de la oscuridad. Me quitó las vendas. Amén. Fui eh, transformado por su poder, por su palabra. Porque es que la, la palabra es poder de Dios. Y mi hermano, yo no sé si tiene ahí el, el pasar. Vamos a... Esa es la última palabra aquí. Eh, voy a compartir una palabra en... en San Juan 5.39. Ese San es Juan un versículo 539. importante. Él lee las Escrituras. Esto lo dejó Dios. Los diez mandamientos. La Palabra de Dios. Amén. Es alimento. Es medicina. Eh, la Palabra te liberta. Amén. La Palabra es la que eh, va a transformar. Nombre Por el Dios. Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5.39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Este, como vemos, es un testimonio impactante, hermano, eh, todo lo que usted ha pasado. Sí. Eh, como el, el, el médico prácticamente se rió de lo que bueno, Dios bueno, podía, podía esa hacer. Esa es la parte que, que, lo que, Dios, que viene ahora. Esa es la parte <ríe> que viene ahora, Gloria lo, a Dios. Lo que Dios podía hacer. <ríe> En la vida de este varón, el médico. Gloria a Dios. No, no lo creía. Pero Dios, en Amén. su infinita misericordia, en su infinito amor, hoy está aquí con nosotros Gloria en la a Gran Comisión Amén. Radio Gloria a Dios. Gracias contando a Dios. este te Amén. testimonio. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, este, y le, le cuento, bueno, eh, como le digo, Dios fue el que hizo ese milagro en mi vida. ¿Qué es lo que me hizo? <risa> lo del médico el médico <risa> malo un poquito nervioso pero bueno gloria a Dios no, bueno no, no eh, se preocupe que cuando lo, hecho... el, el, el, los médicos llegan a la habitación y me ven eh, el médico dice no puedo creer esto esto es un milagro dios el médico se asombró él es apellido Ángel es un médico alto eh, y me dijo eh, dijo esto no puedo creer las enfermeras se desmayaron hermano se desmayaron las enfermeras y, y como me vieron desnudo porque ellos me vieron como yo estaba estuve podrido claro. todo. Y me ven... Y usted pues, se estaba comiendo ahí una manzana. Una manzana yo me estaba comiendo. Y, y estaban diciendo que cómo llegó esa manzana allá. Pero la manzana es el árbol de vida. Claro. La manzana estaba dulce, mi hermano. Amén. Estaba Amén. dulce y yo me la comí. Yo me la comí, mi hermano. Y desnudo que estaba yo. Y Pero, entonces llegaron, llegó la prensa. Llegó la prensa. Esto salió a los periódicos. Yo tengo periódico allá. Claro. Amén. Y llegó la prensa me preguntaron que... Yo hablé, bueno... A mí, Dios a mí me dio la vida, me resucitó Dios me puso los órganos me puso el abdomen, yo estuve todo podrido, me dio la vida, sopló vida en mi vida, yo sentí unas manos unas manos que me sobaban me sobaban los pies, mis piernas pero yo no, no veía nada después ya porque Dios es invisible poderoso, man. amén y yo después me sobaban en el cabello me sobaban en el cabello unas manos por acá yo sentía dos manos aquí, sentí una que me sobaba la, la, la cabeza, amén Todas estas cosas las hace el Dios Poderoso. Amén. amén. Porque Él nos ama. a mí. Él nos ama a nosotros. Él es hermoso. Él es precioso. Así que te invito a que busques de Cristo. Isaías 55, 6 dice, Buscar a Dios mientras puedas ser hallado. Amén. Y Dios es un Dios de oportunidad. Que le está dando oportunidades para que tú le busques. Amén. amén. El licor no te trae nada bueno. El ron, el vicio, la droga. Todo eso te hace daño. Dice la palabra que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá, permanecerá para, siempre. para siempre. Y él te está hoy ofreciendo Amén. una oportunidad y te, da, te está ofreciendo una oportunidad para que tú vengas al camino de él. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eh, televidentes de la Gran Comisión Radio. Hoy pues ha cesado el tiempo. Hoy estamos aquí con nuestro hermano Alexis. Lo queremos de pronto invitar para una próxima sesión, ya sea con su esposa, algún Amén. otro si de lo los hermanos. Eh, si yo lo permite, gloria a Dios. <ríe> que se congregan con usted con un nuevo testimonio impactante, un, algo que, que nos llene de esa motivación que carecemos en este tiempo los, los hermanos en Cristo. Eh, hoy eh, les dejo este testimonio. Pues mañana será otro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Gran Comisión Radio. Muchas bendiciones para todos. Gloria a Dios. Y hasta aquí llegamos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones para toda la iglesia saltada en Cristo. Bendición para el pastor Julio Puchiri. Toda la congregación saltada en Cristo. Gloria a Dios. Un abrazo. Bendición. En el nombre de su, gloria para Dios. Amén. Amén. Toma una foto, hermano. Aquí, Ahí está. Claro. Aquí están las garras. Y acá más arriba está la otra. Aquí, aquí me van. Aquí arribito, aquí. Aquí. Claro. Gloria a Dios Amén. Dios. Sí. Dios me permite Demostrar Demostrar y de que Él es el que sabe. Uy. Tremendo. Pero yo testifico, yo testifico Pero Dios a mí me dijo que eso lo llevo Para que yo me acuerde de donde Él me sacó Amén